Toluca es una de las ciudades más frías del país y también cuenta con una de las leyendas más particulares. No es tan conocida, pero les aseguro que a los oriundos de aquella ciudad, después de ver este video, les hará recordar momentos aterradores. Hoy vamos a conocer la leyenda de la Tlachique en Toluca. Mi nombre es Otla Castro. Comenzamos. La Tlachique, la bruja de los portales de Toluca. Al día de hoy, varios vecinos de Toluca cuentan la leyenda de las bolas de fuego que brincan de un lado a otro en los árboles, calles, maizales y pastizales. Incluso hay quienes dicen que las han llegado a ver dentro de la ciudad de Toluca, sobre todo en el centro y cerca del panteón municipal. Las personas de edad avanzada cuentan que, de pequeños, corrían aterrorizados a sus hogares ya que estas bolas de fuego, que en realidad consideran que son brujas, estaban en busca de muerte, tragedia y espanto. Decían que quien tenía la culpa de que esas bolas de fuego aparecieran eran algunas mujeres que habían tenido que vender su alma al diablo por alguna extraña razón, avaricia, amor o porque no podían tener hijos. Por la noche, aseguran se convertían en temibles animales que amparados por la oscuridad atacaban a cuanta persona se les ponía enfrente, pero principalmente iban por los bebés recién nacidos ya que de ellos se alimentaban para tener más energía o los utilizaban para sus satánicos rituales. Lo más escalofriante sucedió cuando, una mañana, en los portales de Toluca, un comerciante se encontró a una mujer escondida dentro de su local. Lo que vio fue verdaderamente espeluznante. Era mitad animal, mitad humano. Por supuesto, se dio cuenta de inmediato de que se trataba de una bruja, o como ellos mismos la apodaron, la tlachique. Los pobladores de Toluca vivían en el miedo y hartazgo total de estas brujas que no los dejaban descansar ni una noche. Entonces, el comerciante dio aviso inmediatamente a todos sus vecinos que procedieron a capturar a Natlachique y la cazaron peor que un animal salvaje. Posteriormente decidieron quemarla en los mismos portales con leña verde para que su alma y su espíritu se difuminaran de una vez por todas en el infierno y pudieran vivir en paz. Lo que nunca imaginaron es que desde entonces y aún en la actualidad, existen varios testimonios que tras la masacre cometida en contra de la bruja por los pobladores de Toluca, el alma de esta vieja totalmente endemoniada vaga por las noches en los portales de Toluca, aterrorizando a todos y cada uno de los que se atreven a pasar por ahí de madrugada. Algunos afirman que la han visto en forma de animal y que los persigue incansablemente hasta que desaparece. ¿Has pasado por los portales de Toluca a altas horas de la noche? ¿Te atreverías a hacerlo para comprobar esta historia? ¿O crees que solo es una leyenda para atemorizar a los pobladores? Lo cierto es que si eres de Toluca, alguna vez tú o algún familiar tuyo seguramente vio una de estas extrañas bolas de fuego. ¿Qué les pareció la leyenda del Atlachique en Toluca? Muy interesante, ¿verdad? Si ustedes tienen leyendas de su ciudad, de su población, de su país, mándenmela a mi correo oxlacinvestigador.com para que en el siguiente video pueda salir su historia. Mi nombre es Oxlack Castro y los espero en el siguiente video.